Tenemos un gran invitado, dos grandes, lo que pasa es que para mí tú no eres invitado no, por eres de la casa. Eh, estamos con el gran economista, eh, don Bernardo Jabalquinto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas Estoy... gracias por estar con nosotros. Y hoy día vamos a hablar del Bitcoin y está Guillermo Figueroa, nuestro amigo de la un casa. Un placer, muchas gracias. Sí, un agrado, por supuesto, conversar hoy día. Traemos un invitado, como bien lo dijiste tú, sí. Carla, de lujo, economista, exfuncionario del Banco Mundial, para hablar de este tema que la gente incluso nos estaba preguntando mucho, Carla, acerca del, del bullado Bit Bitcoin. Bitcoin. Sí, yo de verdad yo quiero partir la pregunta básica: ¿qué es el Bitcoin? Mira, el Bitcoin es eh, una moneda electrónica que está reemplazando al, a la moneda fiat que se llama en término economista que es el, el, el, el billete Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? de Que hay grandes posiciones que están a favor y en contra de esto porque es algo nuevo es algo que la gente tiene muy poco conocimiento y eh, han ocurrido muchas estafas. No está siendo regulado, pero si hay personajes como el dueño de Tesla, eh, muchas personas que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en los bitcoins, eso... Le da nos, más confianza. nos da a nosotros una, una guía para decir, mira... Oye, por algo están en eso quizás, ¿cierto? Por claro. supuesto, ese es el futuro. ¿Y el, ¿quién, quién creó el Bitcoin? Eh, un señor japonés que se llama Satoshi Yamamoto. Satoshi Yamamoto, Sí, ¿Ya? exactamente. Él, él, lo invirtó, él lo inventó y eso es lo que eh, justamente hoy, por ejemplo... Eh, esta, esta moneda que es una moneda etérea, electrónica, que, uh -huh. que tú nunca sabes dónde está, porque es, eh, es algo intangible, no es como cuando tú vas al banco y depositas cierta cantidad claro, de dinero. Claro, dinero tangible, esto uno no, no, no, no, no sabe. Y, y este valor, perdón, me imagino que fluctúa también, en el fondo no es sí. estándar, no es estable. Exactamente. Bueno, hoy, por ejemplo, está en un Bitcoin, cuesta 33 millones de pesos. Y... ¿Un Bitcoin? Exacto. Y, eh... O sea, quien diga que tiene un Bitcoin, tiene en su poder un equivalente a 33 millones de pesos, una cantidad importante de dinero, uh -huh. por supuesto. ¿eh? Exactamente. Me llamó sí. mucho la atención algo que dijiste, eh, Bernardo, relacionado con, con el tema de que hay personas multimillonarios en el mundial, es ¿cierto? Conocidos, Elon Musk... Eh, por ejemplo, que él tiene una cantidad importante de inversión en Bitcoin sí. y, y eso también hemos, hemos visto en otras otros especialistas muy bien reputados también como, como lo eres tú, Bernardo, quienes de repente han dicho, oye, pero esto del Bitcoin es algo que no llegó para quedarse, es como una. es un factor que va a desaparecer incluso. ¿Qué piensas al respecto de eso, Bernardo? ¿Es tan así? Bueno, es mira, nosotros aquí en Chile. Obviamente no estamos como eh, internacionalizados en lo que corresponde a todo lo que tiene que ver con las monedas, con, con lo que está ocurriendo con la, el sistema financiero quantum, que es lo que viene ahora y que es lo que va justamente a regular al Bitcoin para saber la trazabilidad y para que nadie pueda hacer eh, eh, estafas, nadie pueden hacer. Uh -huh. Entonces va. Tú vas a saber, no vas a poder eludir impuestos, es, es eh, a la, a la, al billete se le va a poner los 0,1, los números binarios, pero que tú vas a poder identificar exactamente de dónde viene, quién lo hizo, o sea, toda la información que, como por ejemplo, cuando te estaban poniendo la vacuna y decían que te iban a, a controlar pero y que te todo. Que le estaban un poniendo un chip. Que te estaban poniendo sí, un chip, bueno. Sí. Creo eh, que no es necesario, yo creo que ya nos controla. Sí, hace rato. Hace rato el Solo celular. con el, el Instagram ya claro, todo, lo que sea. Se sabe todo. Hace rato. Entonces, todo esto es eh, justamente algo que está ocurriendo. Y mira, en buena hora de que ocurrió este tema de la pandemia, bueno, lamentable por, por todo sí. lo que ha ocurrido, digamos, en el tema de la salud, pero esto quedó para. Esto llegó para quedarse. La, la persona que trate de, de ir en contra de esta corriente que es el futuro del mundo porque va a ayudar a las transacciones a que sean más rápidas, más fluidas y tú puedas realmente hablar de una globalización real en este minuto, por ejemplo, en los Emiratos Árabes uh -huh. todo el mundo usa Bitcoin, Blockchain O sea, tú puedes blockchain. ir a, a la Blockchain, o sea, tú puedes ir en los Emiratos Árabes a a un supermercado y pagar en Bitcoin? Bitcoin, pues como se llama, ir a los restaurantes, pagar los taxis, pagar el hotel, pagar todas las cosas. Pero entonces por el nivel que ustedes dicen, de que tiene, sale 331, 1, 33 millones, ¿en Chile ya se usa? O Susan, brokers. Pero hay brokers. Claro, porque quizás hay gente que no está viendo en la casa y claro. dice, como bien yo dices, quiero comprar Carla, un Bitcoin. Oye, pero no me alcanza, o sea, yo no tengo 33 millones, ¿cómo lo hago sí. hoy día? O bueno, sea, ahí no... tiene que ser usar la metodología Satoshi. que Perfecto. Claro, que es comprar una parte de un Bitcoin y tú vas invirtiendo dinero para poder ir agrandando, digamos, lo que eh, lo, para poder llegar... Tú, tú puedes hacer millonario, hay personas, yo conozco gente okay. de aquí de Chile uh -huh. que ha empezado con los brokers a comprar chiquititos y ahora están viviendo en Miami o sea para que la gente que no está okay. viendo en casa hoy día si alguien dice sabes que yo tengo 100 mil pesos por ejemplo o 50 mil yo solo no puedo eh, invertir o, o comprar Bitcoin pero tienes que buscar brokers que, sean, que, que tengan la seguridad de que sean reales porque aquí hay una cantidad de chilenos en estafas de gente en Colombia pasó con Forex también? En su... A4, y Forex, exactamente ¿Cómo saber si es confiable o no la persona el broker? ¿Dónde bueno. uno los busca? Bueno, a ti hay que preguntarte, pero eh, no, no. aparte, después de, de Guillermo sí. ¿Cómo uno saber? Es que, es que por ejemplo tú puedes consultar en la rain eh, ah la rain vial ya ya con ya sí con una estabilidad mm. ¿me los bancos no lo van a hacer eso tienen la seguridad ese punto es importante ah. Bernardo ¿eh? el el tema de la banca o de los banqueros porque como te decía yo hace un ratito atrás eh, hay algunas algunos economistas muy bien reputados y no solamente chilenos sino que extranjeros donde han dicho eh, ellos se rehusan al, a la, al Bitcoin, dicen no, esto es algo que va a desaparecer y lo, y lo ha dicho gente que también tiene un renombre eh, y, y un conocimiento económico muy amplio. ¿Por qué crees tú que la banca en particular se rehúsa a, a implementar o, o no abre la puerta a, a las criptomonedas? Bueno, porque la banca, su negocio obviamente es las tasas de interés. Entonces, ah. si tú cambias eh, su forma de pensar que es un, un modelo que está obsoleto, Antiguo, arcaico, arcaico ya. ya, y en otros países están hablando de, de, del sistema financiero cuántico que tiene que ver relación con todo lo, lo que es la criptomoneda y todo este seguimiento para saber exactamente dónde se están moviendo los dineros, justamente para prevenir la estafa, el lavado de dinero, para prevenir el terrorismo para el, el, el, el, prevenir el narcotráfico, entonces, todas esas platas que se mueven así oscuras todo este sistema se está creando Las justamente eliminan. para eso y nosotros aquí en Chile nosotros no estamos preparados para Oye, entonces para que le aclaremos a la gente acá en, que está en la casa, porque a lo mejor yo, yo sé que hablar de estos temas económicos de repente es medio mm. complejo, ¿cierto? es complejo porque, porque, que era difícil de entender, exacto, a veces no se siente como fuera estamos. Totalmente, calma, sí. tal como estamos conversando hoy día. Entonces, hay gente que quizás no está viendo y dice, bueno, pero el Bitcoin es una moneda, es un es, es algo que me sirve para invertir en él. ¿Qué, ¿Es una moneda el Bitcoin o esto? ¿O es, todo, o, o es, es como todo. el Forex donde yo puedo meter <ríe> cierto <ríe> dinero e, e invertir en él? ¿Qué? Mira, hay mucha gente que está invirtiendo en estos minutos porque hay una demanda que es eh, limitada. Y cuando es limitada, obviamente la fluctuación, la especulación, va a hacer que el Bitcoin suba y baje de una manera increíble. Oye, pero eso es un, es un, es un punto muy relevante, ¿eh? porque yo he visto por ahí, me toca de repente asesorar uh -huh. personas que, que han invertido en este en Bitcoin y hay gente que ha ganado cantidades importantes de dinero, gente que ingresó, por ejemplo, en el año 2016, por ahí, 2014, 2015. A, como también hay gente que ha ingresado en este último tiempo y se jugó todas sus fichas, todos sus ahorros. hay gente Yo, yo me he enterado de gente incluso que ha sacado créditos bancarios, préstamos para invertirlo en Bitcoin porque una empresa X o alguien conocido le dijo oye, apuesta aquí porque esto va a subir y resulta que en vez de subir con todo lo que ha pasado, generó una baja importante y la gente perdió su plata. Entonces... La recomendación quizás para la gente en la casa también es, eh, ok, hay que tener cuidado con eso uh -huh. y, sí. y, y también interiorizarse un poco más, ¿o no? Bueno, por eso que el tema que estamos conversando hoy día es de extrema importancia porque la gente se tiene que informar. Tú cuando tomas decisiones sin conocimiento siempre te caes y claro. cometes error. Mm. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es leer un poco de lo que está ocurriendo y justamente lo que tú estás diciendo. Si tú no estás informado, inviertes una cantidad de plata. Pero mira, si nosotros hubiésemos invertido en el año 81, hubiésemos comprado dólares que costaban 38 pesos un dólar, en esa época, hoy día seríamos millonarios. Porque el dólar ha ido en una forma ascendente desde esa época... ...y sigue subiendo y va a seguir subiendo... ...cuando a mí me preguntan, por ejemplo... ...en qué invertirías este tu dinero... ...yo siempre le digo, compra dólares... ...porque es lo más estable... es dólar siempre sigue... O sea, todavía... A... O ...para hoy, para decirle a la gente... ...es más seguro... Eh, ...invertir en el dólar... ...que en un bitcoin... ...que todavía está tan como... ...mundialmente también un poco satanizado... ...por un lado que hay gente que finalmente... ...no le crea esto... Y el dólar, finalmente, como tú bien dices, ha ido siempre en aumento. Entonces, ¿qué, qué hago? ¿Qué, qué, o sea ¿Me meto por acá o por allá? Mejor me voy al dólar que me voy a la segura. Pero depende, mira, es que hay distintas categorías de personas de, que, de riesgo. de riesgo mm. porque Si tú quieres ganar mucho dinero, sí. eres arriesgado. Sí. Hay otros que son moderados y otros que no les gusta arriesgar. Quizás el consejo la, es diversificar, ¿no? Como, claro. como buen economista, el Exacto. consejo es... Como, portafolio? Para, para decirlo en, en buen chileno, sola. no meter todos los, <risa> bueno. los huevos en una sola canasta, Ahí sino tí. que diversificar y entendiendo que quizás una inversión más segura eh, va a ser a través de, por ejemplo, de invertir en dólares, pero me va a generar también una utilidad más a largo plazo, digámoslo así. Claro. Sin embargo, la puedo tener un porcentaje menor eh, de inversión, quizás aventurarme en el bitcoin pero entendiendo de que eso también va a ser una inversión a largo plazo donde puedo perder un poquito, pero quizás a largo plazo voy a llegar a ganar muchísimo más. Entonces, Bernardo, quizás no poner tanto en un Bitcoin, pero sí creerle. Por supuesto. Es, que, es bueno, como buen, si buen tú me preguntas. Sí. Es, sí. es como si tú me preguntaras a mí, mm. como economista, sobre la rentabilidad de dónde yo tengo que invertir mi dinero. Si tú me dices a mí que tú tienes un negocio y que está rentando un 3%, yo te digo, oye, ¿sabes qué? Cierra tu negocio y compra fondos motos. Porque eso renta al año los fondos motos. Si tú tienes dinero y tu negocio está rentando entre un 19% y un 21%, yo también te digo, ¿sabes qué? Cierra tu negocio y compra acciones. Ah, ya. Ahora, si mi negocio está rentando sobre un 400%, yo te digo, inviértelo en eso, porque eso es lo que está rentando. O sea, te está rentando una cantidad okay. tremenda al año. Sí. Oye, Bernardo, ¿y hay gente que, que quizás ingresó a este tema del Bitcoin hace ya 5 o 6 años y, y, y ha triplicado su ganancia. Por supuesto, hay mucha gente que no están ni en Chile se fueron todos a Miami es que hay, hay que tener mucho cuidado también porque hay gente que dice bueno yo quiero ingresar hoy día uh -huh. y hay gente como te decía yo que de repente dice bueno este bueno, es el momento de invertir ¿este es el momento? claro porque ah, está súper bajo el, el, mira qué interesante para que la gente que no está viendo en la casa este es el momento de invertir y comprar los bienes? cuánto ya? súper básico ¿cuánto? una persona de la casa desde... ¿Cuánto puede invertir? Así, no sé, por ejemplo, pucha, que, que no gana, no sé, 400 lucas ya, voy a invertir 50 mil. Mira, fue 50 mil, creo que el mínimo aquí en Chile se puede invertir 20 mil pesos. Ah, ya, tiene un mínimo, claro. Porque ya. Lo mínimo es 20 mil pesos y, y así vas subiendo la suma hasta que cuando puedas ir invirtiendo y vas viendo el retorno que va teniendo tu inversión y puedes ir invirtiendo más dinero. Quizás los que, la gente que ha perdido grandes cantidades de dinero es porque han invertido mucho y han querido salirse muy pronto. Buen claro, punto. Yo creo lo mismo, claro. Justamente porque de repente salen. piensan de que asustan, una ganancia va en un mes, por ejemplo, dos la, meses. La especulación, acuérdate, es la madre de todos los cortitos. Mm. Se asustan, venden y pierden. Claro. Acuérdate que suponte lo que ocurre con este tema de las AFP, pues, o sea, cuando caen las inversiones uno se cambia de un fondo a otro. A otro claro. y tú esa pérdida nunca más la vuelves a recuperar. No. Claro. Entonces, ahí, por eso que está mal diseñado el sistema, porque nos traspasan ese esa pérdida a nosotros. Y eso es lo que reclaman las personas. Pero, pregunta, el Bitcoin no es un modelo, entonces, seguro, es un modelo arriesgado. Uno tiene que entender que tú estás generando un riesgo sí o sí, o saber que si tú pones, ejemplo, lo que dije recién, 50.000 en algún momento, olvídate de esos 50.000. Tú metes tu dinero y te olvidas. Claro. Esa es la idea. Es a largo plazo. Ya. Yeah. Ah, perfecto. Hay sí. que verlo como un factor a largo, plazo. a largo plazo. Entonces el error quizás existe cuando la gente apuesta todas sus fichas en eso y lo ve como una alternativa de salida para, para aumentar su riqueza, qué sé yo, para, sí, para poder salir adelante. Mira, nosotros estamos negociando con, con gente que quiere comprar mil bitcoins. Imagínate lo wow, que la significa de eso y y los brokers la comisión que se ganan uh, es gigantesca entonces claro. no yo a mí me encanta este tema porque son eh, uno tiene que ir pensando en, en la, en la the big picture como se llama la, uh -huh. la foto grande la gran foto, claro. la gran foto y decir a ver qué es lo que si este personajes hay seis o siete multi billonarios que han invertido en bitcoin ¿por qué lo están haciendo claro es por algo y me llama mucho la atención también aprovecho de tomarme de esa misma intervención tuya Bernardo hay un país también que lo declaró como moneda nacional que estamos hablando de El Salvador un sí. presidente muy joven sí. eh, Bukele él dijo bueno vamos a traer el bitcoin como moneda nacional ¿Qué te parece esa jugada de él? Porque también hay mucha crítica, dicen, oye, eh, quizás es un, eh, un presidente que tomó una apuesta un poco imprudente. ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto? Bueno, para mí lo encuentro sumamente osado, encuentro que es súper avanzado con lo que está pasando en, en el mundo y yo creo que si él llega a tener éxito, él está, él está pasando un sistema que está, es muy arcaico El Salvador eh, no tiene un sistema bancarizado como lo, lo tenemos nosotros aquí en Chile uh -huh. aquí en Chile el Bitcoin va a costar mucho que entre, mucho ¿y a va raíz de qué? ¿cuál es la, la, la barrera principal? ¿la banca? claro, la banca ya. es sí. que te destruye el modelo, te destruye el modelo y claro. tú sabes que son pocas familias cada los familia que aquí es dueño los dueños de un banco. del país son cinco claro claro entonces sí. cada de ellos tienen su banquito y, y mm. obviamente eh, ellos están, su negocio es la tasa de interés sí. entonces te pasan una tarjeta de crédito tú vas entrarán al bitcoin en alguna de esas familias habrá comprado ya por supuesto, Seguro que están sí para -pa callado, como dicen en oh, Chile Han ah, comprado, pero para callado de todas maneras. Claro, de todas maneras están está comprando. comprando De todas maneras, o sea, todo el mundo que sabe De que esto es lo que viene El futuro, van a estar Metidos en, en este sistema, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y por qué el sistema Es poco creíble y por eso que Es entendible Las personas que están en contra De este modelo, porque hay la, el Bitcoin se basa en la confianza. Y como todavía las regulaciones no están bien establecidas, pero se está trabajando en ello, en el momento que estén bien establecidas, todo el mundo va a estar transando con Bitcoin O sea, si tú vas a los emiratos y no tienes Bitcoin, ándate para tu casa porque realmente no vas a poder ah, mira, comer. Sí, <risa> no, vas a poder comer, no, vas a poder ah, tomar perfecto. un taxi no, vas a poder hacer nada, la claro. gente ya la usa Imagínate, claro, estamos ah, hablando de otra... No estamos hablando de otro mundo. ¿cierto? Es, es otro vallan. mundo, claro. Entonces, porque allá existe una distribución de la riqueza totalmente distinta a nuestro modelo y eso cambia la forma de pensar de sí, las personas. Claro, porque finalmente, si un, un país quiere igualdad, el Bitcoin está bueno. Pero si queremos mantener las diferencias, no, no nos sirve. Incluso. Lo que mismo que, que dijiste, Bernardo, el tema de evitar como también va en contra un poco del terrorismo... ...de los narcotraficantes, de todo eso... ...claro, porque finalmente es como que limpia un poco Estar, el ...está el justamente flujo. regulando... Entonces, ...claro... ...lo que pasa es que todavía no se ha implementado de lleno... ...pero se está trabajando a una máquina... ...pero así a full... ...para lograr que esto se pueda implementar... ...lo antes posible... ...acá, en Latinoamérica... ...yo creo que va a ser difícil de que eso se pueda mm. establecer pronto... Mm. ...pero una vez, si por ejemplo... El Salvador tiene éxito, lo van a hacer como piloto. Lo van a copiar. Van lo van a, a hacer como piloto. Todos los países centroamericanos están ahí, tienen un merco, eh, ¿cómo se llama? Claro. Acuerdo. ¿Oye, ¿no se arriesga El Salvador con todas estas decisiones a, a una crisis importante? Mira, yo pienso que eh, este caballero ha hecho un buen trabajo, primero que nada, porque él está pensando en la juventud. Uh -huh. Bueno, él es, es millennial. Es millennial. Tiene menos de 40 años, de hecho. Sí, bueno. Usted... Como nuestro presidente actual no también, ¿no? ¿no? no, ¿no? no claro, Mira, claro, claro, 36. Pues, o sea, es que depende de, de, de, de cómo lo toman. ¿Tendrá Bitcoin? ¿En una vez? Claro. No creo, <risa> no, sé, no, no creo. Lo sé. Lo sé. Creo Pero, va, démosle unas semanas más. Vamos a ver, ¿eh? sí. Y ahí volvemos a tomar el tema. Claro. Pero lo importante es que... Eh, en El Salvador, ellos tienen una gran... Acuérdense que en Estados Unidos hay muchos salvadoreños y ellos mandan sus divisas al Salvador. Entonces no había control de esas divisas porque no declaraban impuestos, no hacían un montón de cosas. Entonces se estaban formando unos grupos que son como unas mafias que se llaman las maras. Mm. Y esas maras... Era, actuaban como diciéndote a ti mira yo te presto plata porque no tienes sí. pero tú tienes que pagarme usureramente ah, y claro. para poder frenar eso este cadáver dijo voy a tratar de implementar este sistema de una manera de que eso no ocurra o sea que la divisa americana no siga entrando como una moneda fiat que es moneda eh, como la que usamos día a día. Tangible. entonces bien, Es que, no bueno, sé. hoy mira, si nosotros usamos, ¿cuánta gente anda con dinero en efectivo hoy? nada yo no tengo. Poco. Nadie. Muy poco. Nadie. Escucha, el, oh, el tema es demasiado entretenido, nos tapa mucho. mucho. ¿no? Bernardo, ¿tú, ¿usted puede volver a venir Compromiso, o ya se va a ir a Estados Unidos? Pero por supuesto, yo ya estoy comprometido ya con... Eh, ya, muchas, muchas gracias por venir.